Hola, mi nombre es Janina Castillo, tengo 15 años y estoy en el Colegio Bendista Bilingüe de David. Este, Empecé a querer los libros de Rosa María Tapia porque es la primera autora que conozco que sea de acá, de, de la capital y de Panamá. Y entonces empecé a leer el primer libro, mi primer libro, que es... El oscuro abismo del bullying, pero ya lo estoy afrontando gracias a ese libro. Ese libro me ha enseñado que este, a, las, a los que no hay que hacerles caso a los que piensen los demás y porque eso es lo que quieren, hacernos sentir mal. Y después quise más libros y compré Niña Bella. Niña Bella me ha enseñado que a pesar de las circunstancias en que estamos, seamos pobres o cualquier circunstancia, podemos proponernos y este, alcanzar grandes metas. A pesar de, de todo lo difícil que por lo que estemos pasando, este, podemos seguir adelante. Y de ahí quise más. Fui a la casa de, mis abuel, de mi abuela y vi que mi tío tenía el libro de aventuras mágicas y entonces yo dije, ¿me lo prestas? dijo, claro, entonces lo agarré y me enseñó que este, podemos dejar salir nuestro niño interior um, de vez en cuando es bueno divertirse porque también es malo estar bajo mucha presión y es necesario eh, ir al aire libre, jugar, por ejemplo, si tienes un perro, puedes ir a, a tu patio y jugar con él. Y con tus niños, los niños también necesitan mucho, mucho ánimo. Si eres adulto, puedes leer este libro y te va a enseñar muchas cosas. Y de ahí quise más. Y entonces le eh, compré. La noche no dura para siempre. Y este, hasta ahora lo estoy leyendo y me ha dado nostalgia. ahí me parecen un, unos libros muy interesantes los de ella. Se los recomiendo a muchas personas.